Instrucciones para llorar, Julio Cortázar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo Ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza Piensa en esto, cuando te regalan un reloj Te regalen un pequeño infierno florido Una cadena de rosas, un calabozo de aire No te dan solamente el reloj Que los cumples muy felices y esperemos que te dure Dejando de lado los motivos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 Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa, con su paralela y torpe semejanza. Trinidad vivía en el pequeño estanque de una tierra fértil de cielo luminoso, aire limpio y tibio clima. En su monótono croar ocultaba Trinidad una alegría de vivir que muchos envidiaban. Una cadena de rosas, un calabozo de aire...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 que los cumples muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubí.